Bueno, pues ya estamos en vivo y a todísimo en vivo color. Y a todo color, así es. Que el Señor les bendiga, sean bienvenidos en este momento, en este tiempo, en este momento de reflexión. Y estamos en Technicolor. En Technicolor, así es. <risa> bueno, pues vamos a, a iniciar este, por fe, eh, por fe este espacio con ese tema precioso. Eh, ser positivo y o tener fe. Y pues sí, por fe, sí, sí. mi esposa va a hacer una oración para arrancarnos Amén. en todo color. Amén. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este sí, momento, señor. dándole la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Gracias le damos, Señor, por su bendita palabra, Señor, porque usted nos, nos habla, Señor, a cada momento, Señor. Sí, mi Dios, en su palabra, Señor, cuando la leemos, la escudriñamos, Señor, y, y nos da el discernimiento, Señor, a través de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su grande amor y su grande misericordia, Padre. Y en este momento, Señor, estamos dispuestos, a, Señor, a enviar su palabra en el nombre de Jesús, Padre. Y que esto venga a ser de bendición para todas las personas que aún todavía no le reciben. Padre, porque usted todavía está esperando con los brazos abiertos, Señor, Amén. a todo aquel que todavía no le ha recibido. Padre, gracias le damos, Señor, por estos medios que usted sí, nos señor. da. Gracias por la vida, por la salud que nos da en este momento. Y gracias, Señor, por todas sus bendiciones en el Aleluya. nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Bueno, pues, uh, es indiscutible que, imagínense que nos está viendo frente a esa cascadita que está la ahí. La cascada. Y que está ahí fluyendo el agua. Así va a fluir la palabra, sí, la amén. fe, la confianza y la seguridad de que Dios, amén. para él, nada, absolutamente nada, es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible es. para el Señor. Así que solamente nos resta solamente creer. Creer. Solamente creer. Y para, como se dice por ahí en, en, en algunos ambientes, para abrir carta, pues le abrimos la, la carta aquí de, de Pablo en Hebreos 11. 11. 11. 1. 11. 1. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Entonces, el tema, el tema es ser positivo y o tener fe. Uh -huh. ¿Tú qué crees, mi amada? ¿Tú qué crees, mi amado? ¿Qué es mejor, ser más positivo o tener fe o quieres unir las dos? Uh -huh. te recomiendo que unas así las dos es. pero puestos en la fe puestos en la fe puestos en la fe en la fe así es miren hay muchas en cosas que fe, son, sí. se dicen de una manera así como palabras muy positivas uh -huh. ayer estábamos viendo una entrevista que le hicieron a un ex uh, boxeador y mencionó muchas veces uh, a Dios pero <ríe> No, no, pues con eh, un lenguaje sucio. Sin, sin ningún sentido, sin ningún entendimiento, sin ninguna comprensión, pues, ¿quién es Dios? Él, él se basaba en su en, en su fe, vamos es que a su, llamarla así entre comillas, en de su, fe, su poder, su. De, de su capacidad, pero no estaba poniendo su fe verdaderamente... En, en el, el Dios en, vivo. En el Dios verdadero. Exacto. En el Por Dios eso verdadero. el tema que quisimos ponerlo ser positivo y o tener fe. Y yo te recomiendo que tengas las dos. Que de una manera muy positiva uh -huh, uh -huh. le creas a Dios para que tengas la fe correcta. Sí, amén. Amén. Y, y ahorita vamos a seguir continuando hablando con la palabra. Para que podamos enfocarnos de la manera más correcta ante el Altísimo. Uh -huh. Amén. Porque tenemos es. que ir ante el Altísimo. ¿Para qué? Para que Él nos dé la bendición que estamos esperando. Amén, amén. Así es. Así es. Miren, en estos tiempos que, que estamos viviendo. Gracias, Mar. En estos tiempos que estamos viviendo. Dios te bendiga, Mar. Eh, ¿Cuánta gente hay en los hospitales? No, pues muchísima. Ya, ya, ya no hay cupo. Ya no hay cupo. O, ahorita hay, presente un... Pues vamos a llamarle así, una amistad de nosotros eh, que está en el hospital. Lo tienen ya con oxígeno y... en ¿Entubado? Y, en Entubado. Este mi hijo eh, ya pasó por esa experiencia de tener el COVID pero afortunadamente, afortunadamente Dios Dios, Gracias Dios al señor obró, que obró. Eh, en su vida que no. no tuvo necesidad ni siquiera de ir al a, a hospital sí, y el niño de él también salió rápido eh, salió pero rapidísimo eh, eh, Luquitas se llama Lucas eh, entonces ¿Qué pasa? Porque unos salen, otros no salen y otros de plano se van. Y es que, este, o sea, un, uno, o sea, lo, uno, la gente se ve lejos, como que se veía muy lejos, Ajá. como que todavía no, no, llegaban esas esas olas a nosotros uh -huh. y esas olas están están llegando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, pues? Estar bien protegidos, bien arraigados en la fe del Señor y sobre, eh, o sea, aún teniendo la, la fe y creyendo y todo, tenemos que, te, que ser cuidadosos de, de todas sí. las cosas que, que nos dicen que nos protejamos, ¿verdad? Exacto. Por eso es desde una perspectiva positiva. Sí. Que tengas la fe. Sí, sí, sí, claro. Que, que, que le creas a Dios por lo que Él dice en su sí, palabra. amén, amén. ¿Por qué? Porque... No podemos descuidarnos. No, no, no. Aún con las personas que ya tenemos la, la, las dos vacunas, no podemos descuidarnos. No. No, no, no porque no. La, la, la vacuna no, no te asegura nada. Eh, eh, exacto. Si, simplemente se dice, pues si te da, no te da tan fuerte, pero pero de que no te dé, pues no, no hay ninguna no, no hay ese, como seguridad. Que ese no, seguridad. no. Entonces, pero viéndolo positivamente... Más vale que sí la tengas a que no la tengas la vacuna. Sí, sí, Por otro sí. lado, de que esto es una realidad, es una realidad. Es una realidad, sí, porque lo, lo estamos viendo ya esas olas cer, cerca, cerca. Sí. Cerca, cerca. Hace varias semanas, no sé cuántas, eh, lo mencionamos, que, que nadie estaba... Eh, exento. Exento de, de que pudiera tener... Eh, en él o en su familia pues algún Oye, problema en, con, en, con el covid en mi familia pues por ejemplo ya, ya murió mi hermano el, el mayor Ajá. este y su esposa pues se, Afortunadamente... contagió, se contagió pero ya fue controlada y ya salió verdad el virus este, y por la gracia del señor por la gracia del señor amén Ajá. y así muchas personas que conocemos también este pues ya han pasado a, a otra vida a otra vida, no, no sabemos si a mejor o, o no, ¿verdad? porque no todo va a depender. Para pasar a mejor vida, la tiene que ser en el Señor. La condición espiritual en que es. es ¿Pasar a otra vida? Así? Sí. Sí. Porque va a estar en ese campo de espera. En ese campo de espera. Pero para poder pasar a mejor vida, tienes que estar en el que da vida. En el que da vida. Amén. Así es. Porque de otra manera, no vas a llegarle al punto que quieres llegar. Podrá ser muy positiva. Uh -huh, uh -huh. Podrás decir que tienes mucha fe, pero si no la tienes sí. aferrada a través, de la palabra, a través de la palabra, no te va a servir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír, y oír de la palabra, la palabra de, de Dios. Señor. No, no, no sí, dice ahí la escritura, ¿verdad? Amén. Entonces, pero también... Amén. Es la certeza de lo uh -huh. que se espera. Esa certeza es la confianza total y absoluta. Sí. No no es el hecho de tener una actitud muy positiva. No, no, es no, la certeza. Es la certeza, es la seguridad. De, tenemos que estar... Estamos tratando de, de, de, de dar el mejor enfoque posible. No es malo ser positivo no, no, positivos, por el contrario tenemos que ver las cosas desde una perspectiva positiva, pero también tenemos que verlas desde la perspectiva espiritual. Espiritual. Porque lo positivo no es tanto lo espiritual. Pero lo espiritual no. sobrepasa todo lo demás. Lo espiritual, sí. Por, por claro, eso, así es. Por eso, eh, en Hebreos 11.1, nos dice, es pues la fe, la certeza de lo, de que, lo, se lo que se espera y la convicción de, de lo, lo que, que no, no podemos ver se esos ojos que tenemos no nos permiten ver más allá. Entonces, uh -huh. mi amado, mi amada, así qué es. importante es que tanto tú como nosotros podamos tener la confianza total y absoluta en el Dios Todopoderoso. Amén, amén, así es. Y para eso tenemos las, las Sagradas Escrituras. Y por eso vino Jesús precisamente para que pudiéramos conocer más el plan perfecto de Dios. Sí, amén. Amén. Así es. Entonces, de ahí la, la, la enorme la enorme confianza y seguridad. Amén. Amén. Eh, por eso, eh, de, bueno, nos está poniendo ahí Mar, dice, oye, hijo, y recibe mis razones uh -huh, uh -huh. y se multiplicarán claro. años, años de vida. Así es, es cierto. Eh, paz te por eso la confianza plena y total la tenemos que tener en el Señor. Por lo que Él nos dice en la palabra. Sí, amén. Miren. Amén, amén, amén. A es. veces se dice tener fe. Pero no conocen de la palabra. Uh -huh. Entonces, ¿en qué está cimentada esa fe? Esa fe. Uh -huh. Porque para poder tener cimentada una fe, tienes que uh -huh. tener una base sólida. Sí, sí, es así. Y es. la base sólida es la palabra. Amén. Así Ahí es. Ahí está la base sólida. Esa si es tienes la, base la palabra, sólida. vas a tener las bases fundamentales para poder establecer una Amén. fe y no solamente ser positivo, uh -huh. sino que de una manera bien positiva, que tú puedas realmente buscar del Señor y que el Señor guíe tu vida desde la perspectiva más correcta y perfecta posible. Así es, así es. Ok. Eh, así es. Entonces... Vamos a continuar ahí en, en. Romanos. Sí. Eh, ahora nos vamos a ir a Romanos, sí. Romanos 10, 9. Uh -huh. Nos dice, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si Ajá. ¿La, la salvación de dónde viene? Sí. Viene de parte de Dios uh -huh. a través de Cristo Jesús. Uh -huh. Si creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, sea salvo. salud. Por eso hay que, gente que todavía lo tiene en una cruz, lo tiene crucificado. Así y hay es. templos donde siempre tienen a Cristo crucificado. Sí, sí, sí, ahí está. Eso no es fe. De una manera positiva lo tiene ahí, sí. Pero eso no es la fe. Jesús ya nos ha no está crucificado. Él resucitó. Y él vive. Está vivo. Sí, y un es. vivo no puede ser crucificado. No, claro que no. Porque lo sepultaron, pero él resucitó. Resucitó, resucitó y él vive. Y él vive. Él vive. Por él eso vive. A, sí, a veces es. nos equivocamos por las costumbres, los usos y las costumbres de, de los pues, antiguos de los pueblos uh -huh. vamos a llamarle así yo por mucho tiempo yo usé un, un, un crucifijo por años bueno, ahora este se me desgastó de tanto usarlo pero no sé ni por qué lo cargaba yo lo andaba cargando sí pues son este costumbres, costumbres de... y de una manera muy positiva vamos a llamar así Ponía yo mi fe, ponía mi confianza y, y todo eso, pero no estaba yo teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, Así eso es, lo, es. Lo, lo, lo importante de lo importante. Y queremos ser más breves hoy para poder orar por fe. Amén, Vamos a orar amén. en especial por Miguel Ángel. Así es. Pero también, especialmente por ti, que tienes la necesidad de la oración. Sí, amén, amén. Okay. Así es. Vámonos ahí al verso Porque con el corazón once. se cree para justicia. Ah, bueno, sí. Pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, no, es que el 11 primero. Ah, el 11. Sí. Muy bien. entonces Pues la escritura, pues la escritura dice, todo aquel que en el creyere no será avergonzado. Fíjate que qué promesa. Mira una promesa. Todo, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. No será avergonzado. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, amén. Que todo aquel Gencioso. que en él creyere no, será, no avergonzado. será avergonzado. Amén, amén, así es. Entonces, eso es lo hermoso del Evangelio. Y es lo hermoso de Dios que el Señor el Señor nos lleva por el camino más correcto, correcto y amén. más adecuado. Sí, amén. O sea, creer en Jesús no es no. solamente porque lo, tú lo ves en una imagen, en una, en una foto, en una escultura, o cosas por el estilo, o que lo tengas ahí, todavía crucificado. No, no, no. Tienes que tenerlo en tu corazón. Sí, amén. Así es. Y por lo que dice la palabra. Por lo Aunque que no lo tengas colgado, eso de nada va a servir. Porque eso no, no, no, no sirve de nada, vaya. Creerlo eso con, lo hizo el hombre. Con todo Todo lo que tú tengas en, en tu pared, en tu mesa o, o en algún lugar, uh -huh. lo hizo el hombre. Así es. Eso no lo hizo Dios, lo hizo el hombre. Por obra y arte del hombre, sí. Exacto. Lo que puede representar bueno, ahí entra la, la cuestión positiva. Bueno, pues, pues, pues lo que representa, sí. Pero la fe es por el oír y el oír, y el oír la palabra, la palabra de, Dios. de Dios. Sí, amén, así es. O sea, positivamente, sí, mira lo que dice la palabra. Y deja amén, que Dios amén. bendiga tu vida sí, amén. por lo positivo. Amén. ¿Por qué? O por lo que dice Dios a través de su santa palabra. Sí, amén. Ok. Continuamos. Amén. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Dios te bendiga, Daniel. Eh, enviamos un saludo Hasta Así es. Hasta, Dios te bendiga, Daniel. Eh, San Diego, San Diego. La California. Dios te bendiga. Ok. Eh, uh -huh. Bueno, precisamente a Daniel también le dio el COVID. Y ahí está. ahí está. Vivito y coleando, como dicen. Sí, ahí está, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Es un, uh -huh. un ejemplo más de, de que hay quienes ahí sí, hay, hay, sí hay la hay libran. muchos que han salido, gracias a Dios. ¿No? Sí. Así es, y Daniel es uno de ellos. Bendiciones, uh -huh. Daniel, Así para es ti y para toda tu familia. Ok. Así Entonces, es. Entonces, dice ahora sí el 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Uh -huh. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Fíjate, para con todos los que le invocan. Amén, amén, así es. Por eso es bien importante tú invocar al Señor. Padre, amén. En, el en el nombre de su Hijo Amado, Cristo, Cristo del Jesús, aquí de Cristo estoy Jesús. delante de ustedes. Amén, amén. No tienes que estar viendo nada en la pared. no. No, no, no, no. No tienes que estar viendo ninguna imagen. No, no, no. Nada, no, no. no el, el, Directo. La fe línea es, directa. Es, es Con el Señor. A través de la oración. Amén. Y a través de la fe. Amén. Eso es, es lo, lo, lo más hermoso eso es lo más bonito, mi amada. Eso es lo más bonito, mi amado. Cuando tú y yo podemos agarrar línea directa. Es como cuando tú agarras tu teléfono. Y le hablas a alguien y que, que te contesta. Jeremías 33, 3, dice: Clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas o difíciles que tú no conoces. Amén. Así es. Esa es la amén. línea directa con Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque clamamos a Él y Él nos él, él nos, él nos, es okay. nos entonces, escucha Ok, entonces. Sí, Amén. El 13. Eh. Aquí estoy en el 12. 12. Pues el mismo es el Señor de todos y Cierto. es rico para con todos los que le invocan. Con todos los que le invocan. Por eso amén. el invocar al Señor tiene su buena consecuencia. Sí, claro, amén. Claro que sí. Y tiene resultados. Tiene resultados, amén. Okay. Ahora sí nos vamos al, al que sigue. Interese. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí. La, la única manera de poder ser salvos, ¿cuál es? Que, que te diriges Invocado al Señor. El nombre del Señor, sí. Señor, aquí estoy. Límpiame, cúbreme, límpiame de toda mi maldad. Amén. Estás hablando directamente con el Señor. Amén. El Señor te libra te perdona y te sana y el Señor te libera. Por eso es de suma importancia el invocar al Señor. Sí, es amén. de suma, de suma, de suma importancia. Es una relación, es como estar en el teléfono y hablando con alguien en ese mismo instante. Amén, amén, amén, así es. Entonces, ¿sí? ¿Las cartas sirven? ¿Los mensajitos sirven? Claro. Pero no hay como que tú estés en comunicación directo, directo. directa con las personas. Por eso me gusta hacer las cosas en vivo. Amén, amén. Es que... Así Porque es. Te, nos estamos comunicando contigo así ahorita es, en vivo, y ahora mismo. En vivo y ahora mismo. Así es. Así es. Quisiéramos hacer las 24 horas, por supuesto que sí. Qué bueno que se quedan eh, grabados los materiales en diferentes... Uh -huh. eh, Páginas sociales Pero Nuestro gran anhelo Y gran deseo de delante del señor Y apoyarnos en oración Es para que podamos tener Tanto la radio La que tenemos eh, co Como la televisión, la televisión. Co Que son los programas que Pero que sea ya como televisión En vivo y las 24 horas. Amén, amén, amén, así es. ¿Por qué te digo las 24 Alabado horas? porque te digo las 24 horas? Escúcheme muy bien. Cuando yo empecé los programas de radio, eran en vivo, y la estación estaba, pues, en vivo todo el tiempo, uh -huh. las 24 horas. Uh -huh. Así es. Pero nomás se oía mi voz cuando yo estaba en la radio. Claro. Ok. La cuestión de los videos, por ejemplo, como en YouTube y aún en Facebook, pues tú ves los videos uh -huh. y estás escuchando lo que nosotros pudimos haber grabado. Pero cuando teníamos el programa de medianoche, eran dos horas, ahí estábamos en vivo y a todo color, sí, pero amen. no nos veíamos porque era nomás el audio. Uh -huh, uh -huh. Y era la hora más difícil de las 12 a las 2 de la mañana. Sí, porque es cuando hay más el sueño. El sueño es más fuerte. Normalmente sí. Entonces, ¿qué pasaba? La gente nos llamaba a la radio y podíamos orar por ellos personalmente. Sí, amén. Que nos llamaba Juan, pues le contestamos a Juan. Que nos llamaba María, pues le contestamos a María. Que nos llamaba Petrita, pues le contestamos a Petrita. Amén, así es. Entonces, esto es lo hermoso y lo maravilloso. Ahora, es obvio que nosotros no, no podemos hacerlo las 24 horas. Vamos a requerir de todo un equipo. Sí, así es, amén. O sea, de, de, de, de, de, un, de, de un equipo que, que pueda apoyarnos Hermanos y que se pongan en esa disposición de quererle servir al Señor. Amén, amén, así es. Porque no toda la gente está dispuesta a servirle al Señor. Pues no, así y menos es. en horas que quiere que estar mejor dormido. Medias indispuestas, <ríe> sí. Ok, entonces ese es el plan, este es proyecto y estamos orando por ello. Ok. 14. El 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique. Esta es una, una de las razones por las que queremos uh -huh. las 24 horas. Así es. Para que a todo momento siempre podamos tener gente dispuesta de estar dando el mensaje uh -huh. de Dios para el bien de la humanidad. Así es. Y ahora con la cuestión del internet, nos podemos ir hasta la luna. Sí, sí. O a Júpiter, si hay gente allá. Entonces, eso es lo, lo, lo bonito, y ahí quiero ser bien positivo, que vamos a llegar. Sí, amén. amén Por la fe, amén. Vamos a llegar. Amén. Entonces, así es. Eh, Fíjense muy bien lo que se acaba de leer ahorita ¿Cómo pues invocarán a un aquel? ¿Cómo pues, ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? creído? Fíjense en la importancia del creer en el Señor uh -huh, uh -huh. Así es Pero para poder creer tiene que haber escuchado Sí, porque ¿cómo creerán en aquel en que, que no han oído? En que no han oído. De ahí la importancia de la comunicación, del estar dando siempre el mensaje, del estar siempre hablando. Uh -huh. Constantemente. Así es, amén. Nosotros días que no hacemos nada. No, no, aquí, en, en, en el video. En, en, en el video. Pero. Siempre estamos atentos a lo que está pasando. Sí. Nos estamos preparando, estamos capacitando, estamos sí, orando, estamos, estamos meditando en el Señor. El... Ajá. Ok, y luego continúa diciendo... ¿Y cómo ahí. oirán sin haber quien les predique? Por eso es bien necesario y... que exista esa gente que esté con la disposición perfecta de poder hablar, uh -huh. de que les prediquen que Amén, prediquemos, es. que prediquemos de día, de noche, de madrugada a todas horas, a las 24 horas del día. Así es. Amén. Porque cuando es un solo programa, como lo que estamos haciendo, el resto del tiempo no, no, no me están viendo y escuchando como es claro. lo, lo más deseado. Claro, claro. De una manera positiva, sí, qué que bueno que ahí están los videos. Pero por la fe, las veinticuatro horas. Amén, así es, las veinticuatro horas. Ok. ¿Y, sí, ¿Y, sigue cómo, ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Uh -huh. Sí, si, Entonces, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ahora, los fíjate, qué hermoso. Qué hermoso dice ahí Ajá. el verso... Quince. Eh, eh, mira ahí. ¿Y cómo dirán sin haber quienes predique? Uh -huh. ¿Y cómo, ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Por eso se requiere. Las 24 horas. Sí. Siempre que haya gente predicando. Pues sí, porque ahorita este la gente, o sea, hay tres, los tres turnos, las 24 horas, para cubrir las 24 horas del día. Normalmente. Entonces, ajá. unos están despiertos, otros están trabajando. Eh, o sea, eh, el mundo está en movimiento y, y mientras eh, en Europa es una hora, aquí es otra hora, mientras eh, en, en otros países es otra hora, pues eh, hay diferentes horarios. Aquí mismo en Estados Unidos tenemos diferentes horarios. Sí. ¿Aún en México? Sí. Eh, no sé en qué otra parte del mundo haya eh, más de un horario. Tal vez en Argentina, sí. Brasil. ¿En no, países no, no, bajos? no sé. Eh, de, no, no recuerdo ahorita eso, pero sí. pues, todo eso tiene que ser las 24 horas. Sí, sí, sí, sí. Porque la necesidad está constante. La necesidad es latente, es latente, es latente. O sea, eh, es, es por demás importantísimo. Ok, vamos al 15 es. para ir terminando. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? y cómo está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas fíjate que qué hermoso qué hermoso nos dice aquí la, la, la escritura ¿Cómo predicarán? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados tenemos que tomar esa responsabilidad desde una perspectiva bien bien sí. bien bien eh, bien firme eh, sí eh, yo, déjeme decirlo de esta manera, bien positiva. Uh -huh. Las personas que qu vayan a estar dispuestas tienen que estar con una disposición tremenda. Sí, sí, claro. Debe, así debe de. Porque la idea fundamental es uh -huh. que las 24 horas se pueda orar por el que tenga una necesidad. Ahorita sí, sea, sí. para comunicarse sí, en, el, en, el, existe... El Facebook, eh, está el WhatsApp, eh, está el teléfono, está el correo. Pero eh, ¿En, el eh, en, en un momento dado, si hay una persona en cabina o, o ahí al lado de cabina que está leyendo lo que se está recibiendo, uh -huh. de inmediato se puede pasar a, al micrófono o a la persona que esté en el micrófono sí, o en la sí, cámara. Sí, sí. Y, y se, atiende, se atiende Se atiende a la persona Según la necesidad que tenga ¿Qué era lo que nos pasaba nosotros con Ricky? Sí uh -huh. Ricky estaba en el teléfono uh -huh. Había algo y venía corriendo Sí, sí Hermano llamó a esta persona que Necesitan la oración en oración, este momento? Por eh, esto o, y esto. En fin, o las personas que nos han ayudado ¿verdad? También, sí, eh, sí, sí. En, Entonces, ¿qué, qué, qué hermoso es que siempre hay esa disposición uh -huh. y me acordé de Ricky porque sin yo buscarlo él fue se me ofreció ah sí sí sí él solito porque ella que estaba solo en ese tiempo eh, y era y la, para la medianoche. Con, para contestar el teléfono eh, y auxiliar exacto. en lo que se necesitara que dijo pues yo me voy y, y fue una disposición tremenda, de, de él, tremenda Ahí fue un sentir del Señor eh, eh, Exacto, entonces siempre hay falta de necesidad dispuesta a servir por la fe Así es, así es, amén, okay. amén, amén. Y seguimos aquí diciendo Sí, eh, mas no todos obedecieron al no, ah, ah, bueno, ah, un poquito. El 15 Como está, ah, escrito, okay. Como está escrito Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz Fíjese, qué hermosos son son los pies de los que anuncian la paz y las buenas la nuevas y las buenas nuevas del Señor. Hay bendición, sí, por hay, hay bendición. Sí, amén. Claro que sí, hay bendición. Claro que sí, hay bendición. Y Rick siempre estuvo muy, muy contento, muy feliz, dispuesto, muy gozoso y contento. Y dice: Ahora lo que yo sé. De radio, porque después es, Ajá, es, ya estuvo sí, en, sí. en varios radios. Sí. Y dice, todo porque usted me ayudó. Usted tuvo fe en, en, en, y la confianza en, en darme Bien. la oportunidad. Así es. Y bendito sea el Señor por todas las personas que han estado con nosotros y que están haciendo algo más. Amén. Así es. Que Dios nos siga es. bendiciendo. Uh -huh. De los que anuncian las buenas nuevas. Ok. Uh -huh. Verso 16. No todos obedecieron al evangelio. Esa es otra realidad. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y así que la fe, pues es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene cómo viene la fe a nosotros? Por oír la palabra. Uh -huh, así es. Yo no pude haber creído en Dios, ni en Jesús, si yo no estaba escuchando nada. Claro. Cuando tú estás viendo la televisión o estás viendo otras cosas y no estás en la palabra, uh -huh. ¿cómo te puedes alimentar? Por más eh, positivo que tú puedas ser, si no hay palabra de Dios, no puedes conocer a Dios. Uh -huh. Entonces, dice ahí en, en el 17, 17 uh -huh. así que la fe es por el oír. Es por el oír. Y el oír ¿qué? La palabra de Por Dios. la palabra de Dios. La palabra de Dios, sí, amén. Por eso muchas veces lo hemos dicho, a donde vayas y te prediquen que sea con la palabra. Amén. Así es. Que sea con la palabra, porque si no te están predicando con la palabra, ¿de qué te están hablando? Para que Así te decir aquí, aquí dice, aquí estoy yo, le, estamos leyendo aquí, ahorita ya en el verso 17, de ahí de, de, de Romanos 10. Así que, la fe es por el oír, y el oír de la palabra de, la palabra. de Dios. Así es. Pero, digo en el 18. Uh -huh. Sí, pero, pero digo, no han oído antes bien, por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 De los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel, dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo pueblo rebelde y, con y contumaz. Y, y tal parece que. Contradictor. Y tal parece que toda la gente que está en las páginas sociales y que no está escuchando palabra de Dios, pues se convierte como ese pueblo. Uh -huh. Por sí. eso es necesario que hayamos gente dispuesta a servir al Señor para que el Señor pueda librar, salvar, cambiar vidas. Amén, así porque es, tienen que así escuchar es. palabra de Dios, porque la fe viene por el oír sí, y oír el oír de la palabra. Sí, amén. Y amén, escrito, amén. Escrito, escrito está. Escrito está. Por eso es bien importante mi amada, mi amado, que siempre les prediquemos con la palabra de Dios. Sí, amén. Es sumamente importante. Y nos vamos así a, la, a es, la oración. Así es. Así Esta es. persona que conocemos se llama Miguel Ángel. Nos reservamos ahorita su apellido. Uh -huh. El Señor sabe. Pero es. ahí está en ese hospital. lo tienen aplicándole el oxígeno, ustedes ya, ya saben que les meten las mangueras y, y les dan sí, no, pues todos los medicamentos aparatos. y todo lo demás, con las uh -huh. eh, los tienen pues, con las mangueras ahí por todos lados. Ok, pero aunque tú no seas Miguel Ángel, si tú tienes un problema, tienes una necesidad, solamente creer. Amén, amén. Porque la fe es por el oír y el oír de, de la palabra de Dios, como dice ahí en Hebreos 11.1. 1. Así es. Y dice en el verso 2 que porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos. Y los modernos Así también. Así es. Cuando claro. se atreven a creerle a Dios. Uh -huh. Así que nos vamos a tomar de la Así mano, es. mi esposo Amén. y yo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y mi esposo va a hacer una primera oración a favor de Miguel Ángel y yo hago una, pues, una general para todo el mundo. Amén. Oremos. Padre, le alabamos, le glorificamos. Padre, dándole honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor. Gracias por... El sacrificio que hizo, Señor, de enviar a su Hijo a este mundo, a morir en la cruz del Calvario, Señor, para Ay, venirnos mira. a libertar de, del pecado, Señor, y a darnos, Señor, sanidad, a darnos bendición, Padre, en este momento, Señor, estamos ante su presencia, Padre, rogando, creyendo, confiando, Señor, que nada imposible hay para usted, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Padre, en este momento, Señor, oramos por Miguel Ángel, Padre. Lo ponemos en sus preciosas manos, Padre. Que usted le levante, le saque, Señor, de ese hospital libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por esa sangre vertida en la cruz del Calvario, Padre. Porque... Padre, usted nada, nada le impide. Usted todo lo puede. Padre, todo, todo lo puede en el nombre, en el nombre de su Hijo amado. Padre, gracias, Señor, por venirnos a dar la libertad, por venir, Señor, a libertarnos del, del pecado, por venir a libertarnos, Señor, de la esclavitud, eh, del, del pecado, Señor. Gracias, Padre, porque... Nada imposible hay para usted y en este momento, Señor, oramos creyendo y confiando, Padre, Aleluya, en su grande amor y en su grande sacrificio, Padre, que usted hizo por nosotros, por toda la humanidad y en este momento, Señor, Padre, en sus preciosas manos, ponemos a Miguel Ángel, que su mano de poder, que el poder de su Espíritu Santo, Señor, toque este cuerpo sí, y salga, Padre, salga de este hospital use a médicos, use enfermeras, use, Padre, todo lo que tienen ahí. Aleluya. Padre, nada imposible hay para ustedes. En el nombre de su Hijo Amado, Cristo Jesús, oramos, Señor, y bendecimos su santo Aleluya. nombre. Gracias, Padre, en el Aleluya. nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Hay algo que es bien importante. Todas las personas que tienen COVID y que están en un hospital o que están... Casas o en alguna clínica, siempre hay gente que le rodea. Así es. Esos también requieren de una coraza de protección de parte del Altísimo. Amén, amén. Así y es. no solamente ya el COVID, sino cuánta enfermedad hay, cuántos problemas de salud hay en el mundo. Ahorita en el regreso a clases. Sí, es en México, en sí, Estados Unidos aquí y, y no sé dónde más, o sea, hay allá la, la cuestión de, de, del regreso a clases, ¿cuánta gente necesita de ser cubiertos ¿Cuánta gente necesita estar cubierta del amor y del poder del Señor? Mucha gente, mucha gente. Que la mano senadora del Señor lo esté ahí cubriendo. Mano de poder, sí, amén. Amén, así es. Esto me hace recordar cuando Jesús andaba en aquellas tierras eh, todos caminando, de, de, llenas Ay, de polvo y todo eso, porque pues, no, no había pavimento. Así es. La gente se le acercaba y querían tocar que fuera su, su, su vestimenta. Sí. Y los que se acercaron y le tocaron fuera de, de su vestidura, quedaron sanos. Como aquella mujer que tenía flujo de sangre. Amén. Para el amén, Señor nada, no hay nada imposible. Nada imposible. Nada y por imposible. la fe, entonces a ti te digo: toca el borde del manto sí, del Señor. Aleluya. Toca el, el borde ahí. Jesús, el, el, en el nombre de Jesús. Se le dice el manto, pero eh, la, la vestidura del Señor. Por la fe, Tócale. Tócale. Tócale al Señor por la fe. Cualquiera que sea sí, tu señor. necesidad Cualquier enfermedad que tengas Cualquier otro, otra necesidad No tiene que ser necesariamente De salud Porque incluso hay cuestiones financieras Hay otro tipo de problemas sí, sí. Problemas de hogar Problemas con los hijos Diferentes problemas. Hay un sinnúmero De causas y de motivos Por los que requerimos Y necesitamos de la oración ¿Cuál sí. es tu caso? Ataduras de Satanás Que sean rotas en el nombre de Cristo Pon tu manita ahí en el pecho Aleluya Y vamos a orar para Santo que Dios eres. En alguna forma, en alguna manera Donde quiera que tú te encuentres Y a la hora que tú estés viendo este video Ahora estamos en vivo Pero después ya no va a ser en vivo Va a estar ahí puesto sí, nada Aleluya. más En las páginas sociales pero cualquiera que sea tu, tu propia necesidad. Sí, señor. Os ruego por la misericordia de Dios en que el de creas, que Ay, creas ya. que para Dios nada, absolutamente nada, es imposible. Nada Padre es Santo imposible. y Eterno. Así es, señor. Gracias, ¿Quién se atreva en este gracias, momento? señor. A poner toda su fe y toda su confianza la libertad, señor, de la En usted y Dios vale. Y que a través del sacrificio de Cristo Jesús sí señor Vengamos a tener la dicha y la bendición sí señor De la sanidad Cristo maravilloso es hombre, De la señor. prosperidad sí señor y de salir adelante ante cualquier situación lo por déjame, difícil señor, y complicada que sea en la vida. Por esa sangre, Señor, vertida en hay la tantas sangre, razones, la Señor, por las que, que a veces sí, hay señor. personas que hasta se quitan la vida. Sí, mi hay desesperaciones, hay tantos, tantos problemas, sí, Señor. señor. Pero ¿quién se atreva por la fe a poner su manita en su pecho, Señor? Cualquiera vida. que sea su sí. propia necesidad. Es maravilloso es su nombre, Señor. Cúbrele, Señor. Sí. Glorificado seas, Padre. Qué el problema? Dele su sanidad. Sí, Señor. Dele, Señor, dele la sanidad la respuesta a su propia sí, necesidad que, que tiene esta personita. Que toda atadura de Satanás en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y, Padre, Jesús. que a usted y nada más a usted, Señor, que tiene parte sea, de toda honra, que sea toda la honra, que sea toda la gloria hijo, señor. y que sea toda la sí, Señor. Honra, gloria y alabanza, Padre. Nosotros solamente somos ruboceros, Se Señor, usted. que usted está sí, usando. Señor, gracias, Padre. Por o sea, solamente somos las personas señor, que le hemos creído y lo estamos compartiendo. Sí, mi Cristo. Pero usted es quien Pero hace Dios la obra. Es Nada más usted, Señor. Sí, Señor. Por eso toda la gloria y toda la alabanza. Toda gloria. Que hombre, sea para que las alabanzas sean dadas a usted, Padre mío? Y Padre Santo. Gracias, Señor. Cualquier necesidad. Amor, por su bendita palabra. De cualquier índole, Señor. Toque esa vida. Sí, Señor. Y déles conforme. A su propia necesidad. Aleluya. Y a ti te digo, sí, mi Sí, Señor. A ti te digo, sí, mi amado. Glorificado sea su Señor. Solamente santo cree. Solamente cree. Gracias, Señor, gracias. Porque para el que cree. Gracias, porque por su mano posible. de poder. Todo gracias, es posible. Señor. Si puedes creer. Aleluya. Aleluya, así es. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Por su amor, por su misericordia. Gracias por este y gracias, tiempo por la que oportunidad nos ha dado. Gracias por su Señor. Gracias, Padre. De estar frente a ellos gracias, Padre a través Santo. de este material que estamos grabando. Bendiga a todos y cada uno vivo, señor, de los que han visto, pero y que estamos hablando, Señor. Este de su amor, video. de su poder, de sí, su gracia señor. y de su majestad. Sí, Señor. En Cristo Jesús. En el nombre de amado Cristo Aleluya. Jesús, señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Gracias Señor. Pues Dios nos les bendiga. Ya son, ya hasta 48 minutos. Eh, no nos hemos podido hacer más cortos, ¿verdad? ¿no? No. Bueno, Dios sabe. El Señor Pero lo conoce. Gracias a ustedes, mis amados, que nos están viendo. Así es. Gracias, y, Mar, gracias, Daniel. Y reciben la bendición del Altísimo. Así reciben la sea. bendición. Reciban la bendición del Señor. Reciban la bendición. Y hasta aquí llegamos en este momento. Así es, un fuerte abrazo, bendiciones desde, de parte del Señor y sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Bendiciones para todos.